este nuestro día de nuestra vida con mucho pesar y dolor quiero re editar o recargar lo que Amado había ya dado como pesar la partida esta madrugada de nuestro buen amigo Fran Enrique propietario de de Taína médico, abogado eh, una persona muy afable con quien pude compartir en muchos momentos porque nos eh, intercambiábamos piezas de carros viejos. Y bueno, su casa, usted visita su casa allá arriba donde está la, o, la emisora. Eh, es un, un parqueo de vehículos y donde él tenía un mecánico y cosas, que era su gran pasatiempo. Nuestro pesar y nuestra condolencia a toda la familia. Y en razón de esto quiero aprovechar algo que me enviara nuestro buen amigo Félix Suárez de Copicentro Profesional. En vista de de esto que no ha correspondido vivir y prácticamente las familias franco-macorizanas hemos visto partir a nuestros seres queridos. Eh, Espera un momentico que me. Eh... Ay. Yo sé que papi está bien en el cielo y nos ve y nos protege desde allí. Y le dimos mucho amor. El amor de nuestras vidas. Está ahí. Un buen padre. Y en vista de esta situación donde mucha gente quizás no tuvo, no ha tenido la oportunidad de enterrar a sus, a sus seres queridos. Félix ha idealizado, óiganme, y pasó con nosotros porque no hemos hecho, después de los nueve días no hicimos, no tenemos todavía. Él lo va a hacer. Y Copicentro Profesional lo va a hacer. Los recordatorios. En vista de esta situación, él está proponiendo que el Copicentro va a asumir hacerle los recordatorios de nuestros seres queridos a las a, a quienes lo contacten. Eso para mí tiene un valor y una significación importante en este momento de dolor y sobre todo porque no se oficializan los enterramientos como estamos acostumbrados a darle el último adiós a nuestros seres queridos. Y Félix, a, de buena fe, ha promovido y me ha mandado eh, esa propuesta de que están dispuestos Félix Suárez a hacer llevar con menor la carga de tener que despedir un ser querido de forma que a veces ni siquiera se asiste por ningún familiar, sino que lo hace Salud Pública ¿verdad? Es así entonces, en buena hora y luego voy a dar el número de Feli para que se contacten con quien para que le hagan los recordatorios de nuestros seres queridos. Pero son en gratis otro... los recordatorios, ¿eh? Son gratis los recordatorios. ¿Eh? Sí, es lo que le ah, está pues proponiendo, le está bien. acogiendo hacer los recordatorios a las familias que han perdido sus seres queridos Muy que no han aporte. tenido. Muy muy buen, buen aporte, aporte, buen aporte. Entonces, por vía telefónica y por vía de WhatsApp, se puede resolver eso, lo que no se podía resolver con ir a una imprenta normal y, y estos temas. Gracias, Félix Suárez, por esa iniciativa. Señores, Amado abordó un tema que yo quería, lo quiero comentar ya como una especie de aporte y agregarle a la crítica que le hago a la OEA. Llegó ese es el momento en que la mediocracia, los medios actúan basado en un interés estatal y que define que dentro de esta crisis haya un momento de atender una opinión que ha dado la OEA, en la cual, referente a los supuestos actores del sabotaje, han tenido que reconocer que tanto la investigación de la policía como la que ellos tienen, y hoy aparece esa información en la en la en Instagram, en las redes sociales, de que no tenían nada que ver tanto el militar, el seguridad de Abinader, como el técnico de Claro, ya que todo el que escuchó, todo el que escuchó la grabación, se notaba que era un ciudadano técnico, haciendo una denuncia a un individuo del área de, la invest de investigación de la policía, que en ese momento él no sabía que estaba dando respuesta o a dando su servicio a Luis Abinader como seguridad. Es decir, que el técnico se comunicó con el que él frecuentemente se comunicaba cuando habían temas de investigación de las autoridades del Ministerio Público, COD, claro, CODET, eh, claro, y la policía. ¿Se entiende eso? Quisieron buscar archivos expiatorio con estos dos. Dañar a la imagen de un candidato que era Luis Abinader. Y entre el entramado. Hoy la OEA tiene que reconocer. Que eso no fue así. Ustedes se imaginan en el medio en el que estamos viviendo. político Donde el Estado está involucrado en todo tipo de actividades. Solamente para procurar. Agenciarse heroísmo y a veces alejarse de sus propios actos. Ocultando sus propios actos. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está reconociendo la OEA hoy. Da pena que en tiempos de crisis y de COVID. El país también tenga que abordar estos temas. En otro orden. Y eso es la OEA, señores. Conozcan la OEA. Que para nuestro país ha significado desde el 63, desde el 63 para acá, todo lo que no ha podido demostrar que era la OEA, que era la integración de los pueblos de América. Y este carajo... ¿Cómo es que tú le dices, Fulvio? Mar amargo, amargo. Almagro, que Fulvio le dice amargo. Amargo, amargo. Amargo. Sí. Cada vez que puede, cuando vino aquí con el tema de las elecciones, dar declaraciones de que es imposible que existan dos países en una isla y hable desmesuradamente cada momento de la desaparición de la República Dominicana como Estado y que se convierte en un solo Estado binacional. Eso es lo que promueve este carajo, que son los intereses del grupo, de la del ala de los Clinton y de aquel famoso empresario Soros, que también participó en la destrucción de Kosovo, Chekronovic y, y demás hierbas aromáticas cuando le introdujeron una etnia a otro pueblo y desaparecieron, la antigua Yugoslavia. ¿Lo recuerdan? Pues miren, hay un actor del Estado que permaneció siete meses cuando era miembro de la USAID en esos lugares donde se hacía esa transferencia étnica, que es lo que pretenden hacer con República Dominicana, y el Estado haitiano, porque fracasó el Estado haitiano, fracasó la política de asistencia internacional, porque ningún país ha demostrado tener más interés en que en que Haití viva y se recupere como República Dominicana. No hay un país en el mundo con todos los recursos que se comprometieron que haya dado más que República Dominicana para la existencia de Haití. Allá y aquí, porque aquí lo recibimos y le damos asistencia, salud, seguridad, eh, educación. Eso es República Dominicana, sal solidario. Para que venga un carajo a manipular información y sobre todo historietas políticas de conveniencias, porque está interesado en complacer los intereses también de políticos aquí en República Dominicana que procuran alejarse de lo que aquí pasó en febrero. Qué pena tener una organización de tan poco aporte para nuestro país y que le hagamos tanto caso a veces para esos fines. En otro orden y para finalizar, es resaltar y como decía Pedro nos inscribimos en la negación en no ver viable la propuesta con respecto a los fondos de pensión y sabemos claramente que es desproporcionada la propuesta en momentos de crisis porque aunque no sabemos en qué momento va a terminar, pero debemos pensar y actuar de que esto es transitorio de que esto es un periodo de transición al punto que le puedo asegurar He aprendido muchas cosas en la soledad de nuestro hogar y en compartir con mi, mi, mi familia. Que muchas veces pasamos el día entero fuera y llegamos a las nueve de la noche. Pero he aprendido a orar, incluyéndolo a ustedes y a todo mi, mi pueblo y mi país. He aprendido eso. Le pido a Dios... Que, que intervenga, que intervenga, porque requerimos de una fuerza mayor que los hombres no lo hemos podido lograr. Al contrario, los hombres fueron los que crearon esta pandemia, según tenemos entendido. Sí. No ha sido el producto de la evolución de la propia plaga, sino por manipulación humana Dios de, de fortaleza todo el que ha perdido un ser querido y que todavía nosotros seamos los que estemos buscando fórmulas para coayudar a las mismas autoridades a contrarrestar esto y a resolver esto y se están convirtiendo en politiquerías están utilizando nuestro tiempo en politiquerías, haciéndonos creer que se actúa correctamente y como hablábamos nosotros fuera de cámara en el principio, un gobierno que no habla, que no interactúa con su pueblo y que para Danilo Medina le ha resultado una de las fórmulas más expeditas para sostener un, go un gobierno por dos periodos sin tener que decir nada y sin tener que responsabilizarse de nada. El silencio para un gobernante en tiempos de crisis no es propicio, no es correcto, presidente. Tiene que hablar y debo reconocer también la pericia y la capacidad estadista que, que tiene Leonel Fernández. Sé que a muchos que le compraron la campaña de descrédito desde el propio partido y desde el propio gobierno desde el 2012, cuando empezó el periodo presidencial de Danilo Medina, atacando la buena gestión de su propio partido durante los periodos de crisis. Y del 96 a la fecha, Leonel Fernández ha demostrado y hoy podemos ver una comunicación que le ha enviado al presidente de la República advirtiéndole lo que tiene como realidad la provincia Duarte. Y más que atacar al presidente, quiero reconocer primero a Lionel en su bono, en su buena fe de enviarle la comunicación al presidente solicitándole que intervenga la provincia Duarte para que también los pueblos de la provincia de Duarte no se sientan excluidos del plan. Eso yo creo que es importante en este momento para promover soluciones y no politiquerías. Para promover realidades de soluciones, pero que sea dirigida por el propio presidente y el Estado, no por candidatos no por candidatos obviamente que el candidato oficialista ha tenido la principalía en pruebas en conseguir implementos médicos y lo más grande que yo no dejo de repetirlo es replicar lo que dijo el ministro de salud en que reconoce que el estado dominicano no ha adquirido nada bueno pues yo he visto a que el presidente se salga de su comodidad y asuma con responsabilidad la función de presidir un estado de excepción que le ha dado la ley y la constitución y que el pueblo pueda ver el liderazgo del gobierno resolviendo sus problemas de salud en estos momentos y dejar un poquito la politiquería. Bueno. Gracias, Francis. Muchas gracias. Miren, quiero aprovechar el momentito antes de pa que pasemos a los whatsapp. Eh, la noticia principal que trae el periódico el Listín Diario es que la Organización Panamericana de la Salud advierte lo lo, lo grande está por llegar. Y la noticia calzada en, eh, con este